Hola, en esta presentación hablaré sobre la generación de trayectorias suaves, concretamente utilizando una trayectoria polinomial de quinto orden. Los objetivos de la presentación en primer lugar son el saber cómo podemos generar una trayectoria suave entre dos posturas a partir de una ecuación polinómica de quinto grado. Luego veremos cómo aplicar este tipo de trayectorias para la generación de trayectorias articulares en la línea de lo que ya vimos en una presentación anterior, pero en esta ocasión utilizando una expresión de quinto grado. Luego veremos cómo aplicar esto también para la interpolación entre dos posiciones, dos orientaciones y también dos posturas, es decir, combinando posiciones y orientaciones. Por último, veremos cómo calcular una trayectoria con un punto de paso, en el que la trayectoria se calcula para aproximadamente pasar cerca de un determinado punto. A los generadores de trayectoria se les exige que tengan un cambio suave entre las diferentes posturas, con el objetivo de reducir las vibraciones indeseadas que aparecen en los sistemas electromecánicos como son los robots. Para ello debemos evitar los cambios bruscos en las posiciones, las velocidades y las aceleraciones de las trayectorias de referencia a las que estemos aplicando el control de nuestro robot. En este sentido la ecuación polinómica de quinto grado nos permite especificar arbitrariamente cualquier posición, velocidad y aceleración inicial y final en un cierto intervalo de tiempo. Esta ecuación dispone de seis coeficientes que debemos de calcular tal y como mostraremos a continuación. De forma genérica definiremos una expresión polinómica de quinto grado siendo t un parámetro independiente definido entre 0 y t mayúscula. Obviamente tratándose de una trayectoria este parámetro puede interpretarse como el tiempo pero no necesariamente tiene por qué ser así, ya que podría ser una función del tiempo. Las derivadas del polinomio con respecto a esta variable también son polinomios de un grado menor, tal y como se muestra, y representan las velocidades y aceleraciones de la trayectoria. El polinomio se define por seis parámetros que debemos de calcular a partir de sus condiciones de contorno, que son los valores que debe tomar la expresión polinómica al principio, cuando el tiempo es cero, y al final cuando el tiempo es T mayúscula. La solución de, de dichos parámetros o de dicha ecuación lineal que veis aquí, se muestra justo a la derecha, y como veis es conocida. Aquí muestro un ejemplo de una trayectoria articular que debe eh, que debe comenzar en 0 grados y finalizar en 20 grados en 15 segundos. Tanto las velocidades iniciales y finales como las aceleraciones se fuerzan a cero, es decir, se establecen a cero, intencionalmente. Por tanto, con estos datos del problema obtenemos los parámetros de la expresión polinómica, tal y como se indica, y aplicamos la expresión para el cálculo de la trayectoria con el tiempo que tenéis justo aquí arriba a la izquierda. Tal y como se puede apreciar en la figura, se cumplen los requisitos exigidos a la trayectoria, es decir, comienza en cero, acaba en 20 a los 15 segundos y las velocidades iniciales y las velocidades y aceleraciones iniciales y finales son nulas. Ahora veremos cómo interpolar entre dos orientaciones distintas. En este caso usaremos la representación de Quaternius, ya que nos permitirá obtener una transición suave entre dos orientaciones con diferentes o dos orientaciones diferentes con una simple interpolación lineal. Por tanto, en primer lugar, aquí la q representa la orientación expresada en cuaternios no representa la trayectoria como tal, ¿vale? y que ha sido obtenida, eh, en este caso por ejemplo, utilizando el comando eul2quad de matlab a partir de tres ángulos euler dados, por ejemplo. De hecho, son seis ángulos, tres correspondientes a la orientación inicial y otros tres correspondientes a la orientación final, los que necesitaremos. Pues bien, para generar una trayectoria que permita realizar una transición entre ambas orientaciones, podemos usar una expresión lineal Tal y como se indica, siendo S una trayectoria de dimensión 1 que varía entre 0 y 1 y que es obtenida con una expresión de quinto grado, tal y como hemos visto anteriormente. Habitualmente, las condiciones de contorno para esta trayectoria de S son que la velocidad inicial y la aceleración inicial y final sean 0, aunque no necesariamente tendría por qué ser así. Mira, vamos a ver cómo funciona esta interpolación. Como podéis observar, la rotación entre Dos orientaciones ha sido suave. Otro ejemplo de aplicación sería el caso del general de trayectorias para rectas. En este caso, una, un movimiento rectilíneo suave, es lo que estamos buscando en el espacio cartesiano. En este caso, la interpelación se realiza entre dos puntos dados, P0 y PT, siendo S una trayectoria también comprendida entre 0 y 1 con velocidades iniciales, velocidades y aceleraciones iniciales 0, al igual que antes. Aunque no tendría por qué ser así tal y como podéis ver, por ejemplo, en este ejemplo en el que acabamos la trayectoria rectilínea, en este caso con una cierta velocidad VDT. Estas dos ideas podemos combinarlas para generar un generador de posturas. La idea es que ahora podemos realizar la interpolación lineal entre dos posturas definidas por sus coordenadas de posición y sus coordenadas de orientación con cuaternios. Al igual que antes, podemos ver cómo se realiza esta transición suave en, entre dos posturas, vamos a poner el vídeo. Como podéis ver, se, se realiza la transición suave entre un sistema de referencia y otro sistema de referencia. Por último, vamos a ver el caso en el que lo que pretendemos es generar una trayectoria que una varios puntos P0, P1 y P2 de la figura, tal y como veis. Pero uno de ellos, P1, es un punto de paso sobre el que debemos de pasar de forma aproximada, ya sea porque en esa zona podemos permitirnos pasar alrededor de P1 sin necesidad de alcanzar exactamente P1, es decir, relajamos las exigencias que tenemos sobre nuestra trayectoria. Para ello calculamos primero las rectas que unen los puntos y determinamos los puntos de aproximación, tanto de entrada como de salida, aquí denotados como P1S y P2S, que son fácilmente calculables a partir del radio de aproximación r de una cierta esfera. Y este es un parámetro lógicamente que debemos especificar. Pues bien, en este caso debemos de generar tres trayectorias, dos de ellas son rectas, tal y como podéis apreciar, mientras que la trayectoria de medio es una trayectoria de transición que une ambos puntos. Podemos especificar aquí la velocidad de los puntos de aproximación, así como sus aceleraciones. Para calcular estas trayectorias debemos usar las expresiones anteriores, con la salvedad de que aquí la, eh, en la notación utilizada el operador de multiplicación que observáis se refiere a la multiplicación elemento a elemento. El 1 es en realidad un vector de unos y las trayectorias S son en realidad vectores de trayectorias ya que los cálculos se realizan de forma independiente para cada una de las coordenadas. Aquí vemos un ejemplo en el que partiendo de un punto P0 queremos alcanzar un punto P2 pasando de forma aproximada por P1. Cada tramo tiene una duración de 3 segundos, y la velocidad en magnitud en los puntos de aproximación exigida es 1, mientras que la aceleración es 0. Las velocidades y las aceleraciones al inicio y al final de la trayectoria también son 0. Aplicando las expresiones que hemos visto anteriormente obtendríamos un conjunto de trayectorias que nos permitirían lograr los objetivos buscados y que eh, pongo aquí sus expresiones polinómicas. Bien, en este vídeo hemos visto cómo generar trayectorias suaves con polinomios de quinto grado. Muchas gracias.